La idea de hoy es hacer todo en el, en el campo, vamos ¿no? a hacer una recorrida de, de dos lotes. Vamos a ir primero a un lote de híbridos, de selecciones, dentro de las cuales están algunas de las que inscribimos el año pasado. De ahí ya ha salido parte del material y ya está bastante en las colecciones. Por eso después vamos a ir a la colección. Vamos a encontrar este, plantas que algunas ya fueron cosechadas, o sea, no hay, no hay fruta. Pero después la otra hemos tratado de dejar fruta, aunque sea algunas para que se vean, y otras que están este, o madurando ahora o, o, o, para, o todavía le faltan. Otra cosa interesante que este año nos está sirviendo es para ver algunas cuestiones que no habíamos observado otras veces y que tiene que ver con sensibilidad bacteriosa. Listado con los nombres de lo que vamos a ir viendo, ¿no? donde figura también, para, para dar un poquito más de, de datos, el color de la pulpa, el peso promedio del fruto que, y una estimación de horas de frío. Y después una planilla donde está la época de floración. Y las épocas de cosecha de cada una de las de los materiales. Más allá ¿verdad? de lo que de lo que yo voy a mostrar, o sea, todo lo otro que veamos y les interese también, o sea, podemos ir este, conversando. Usted figura como toda que este año tuvo una plena un inicio de floración el 5 de septiembre, plena floración el 13 de septiembre. ¿La fecha de inicio de sí. cosecha? Dale paso de este año, no sé si esto no fue la semana pasada. ¿Tienen alguna marcada como que no ha, no ha rendido suficientemente bien este año o están todas bien? bien rendimiento? Sí, normales. El inicio de floración 29 de agosto, plena floración 6 de septiembre. Este año se, se comenzó con, eh, con la otra. El año, la, la semana pasada se iniciaron la cosecha. De Pero de los que nosotros inscribimos fueron solamente 30, porque seleccionamos esos como los mejores. Pero hay muchos más Esto sí. es lo que en El diaguita es Madre Dixilan, Padre Flavorcre. 7 de agosto. Esta que todavía, bueno, esta está, está verde. ¿eh? Esta planta es la que figura en el listado como Florencia. Pilcomayo madura, empieza a madurar en promedio el 20 de noviembre. Sí, un poco más tarde. La fruta que queda es lo que quedó para, para, para ver. Acá son los hijos del cruzamiento de Dixieland por Same y en nombre de pájaro. Tenemos Biguá, Hornero y Zorzal bueno esta figura como chamamé Ay, me gusta chamamé chamamé, bueno, fecha de floración promedio 27 de agosto fecha de inicio de cosecha 25 de noviembre Paraná tiene plena floración esta de acá promedio 15 de agosto promedio 15 de noviembre no esa ya te digo esa es sí la misma la misma fecha son muy muy parecidas